¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos una vez más. Estamos cazando letreros, publicidad exterior, banners, etc. Aquí en la ciudad capital de Quito. Y hoy estamos aquí analizando este que dice Laboratorio Clínica Doctora Nancy Freire Bioquímica. De paso, bueno, le estamos haciendo publicidad a los dueños de los negocios de los locales. Muy bien. Este tipo que vemos aquí es un tipo de letra stencil. Voy a acercarme un poco más para que alcances a ver bien. Está pintado a mano. ¡Qué increíble! El, el vidrio también está pintado con una pintura de caucho y valga la redundancia. Me gusta bastante esta estructura porque me acuerdo cuando era niño, o sea, hace algunos milenios atrás. <risa> Eh, veíamos este tipo de información este tipo de publicidad puestos sobre igual sobre madera sobre vidrios sobre bueno, sobre cemento y antes que nada quiero indicarte lo siguiente estamos dentro de una casa antigua si ¿sí? dentro de una casa antigua aquí en la ciudad capital cerquita de la plaza de san francisco y estamos analizando este letrero me gusta mucho este tipo de estructuras porque recuerda mucho a mi niñez sobre todo ese tipo de letro stencil que está eh, muy bien elaborado si alguna vez te tocó trabajar así que eh, haciendo este tipo de estructuras déjalo ahí en la caja de comentarios por favor que es muy importante para nosotros seguir aprendiendo este tipo de, este tipo de cosas eh, me deja bastante perplejo Lo que está acá Y es que la gente siempre, siempre va a dañar tu trabajo Siempre va a dañar tu trabajo No es un trabajo Que tiene una estructura creativa bastante eh, Específica, profunda, fuerte, por así decirlo, ¿no? Sino que es algo que ya se viene venido elaborando muchísimo en nuestro país y estoy seguro que en tu país lo vas a encontrar así. Por favor, déjalo en la caja de comentarios. ¿En qué ciudad de Hispanoamérica has encontrado letreros de esta naturaleza, hechos a mano? Todavía seguimos haciendo letreros a mano, qué increíble. Una era totalmente digitalizada y nos encontramos con estas obras de arte. Bueno, no hay mucho que decir aquí a nivel de contenido creativo, a nivel de estructura cromática pero sí a nivel de justificación de texto que todo está centrado este vidrio mide más o menos 120 de ancho por 160 de alto y aquí jugaron muy bien el espacio es lo importante cuando vayas a hacer algún letrero algún tipo de información como esta, aprovechar en su máxima expresión el, el espacio el espacio que es muy bueno este letrero lo alcanzas a ver a la distancia y es algo muy importante, por favor, cuando vayas a hacer publicidad exterior, juega con tipo de letras sin serifas, es decir, Arial... Helvéticas, Montserrat y tipos de letras, letras, perdón, de esas que son súper súper buenos, que los puedes ver a la distancia estos stencil también, que están eh, que está bien trabajado, lo puedes leer a la distancia. Entonces, esa es mi recomendación, un tipo de letra bastante grande. Ojo que aquí no entraron en Photoshop ni en Illustrator, bueno, a lo mejor lo hicieron, a lo mejor dijeron, "Oye, este, dame agrandando lo que más puedas este, estos tipos de letra Y deme buscando este tipo de letra como tal." Pero bueno, mis respetos para la persona que hizo este trabajo. Pleno siglo XXI y todavía seguimos viendo trabajos hechos a mano. Qué genial, algo espectacular. Mi puntuación sobre este letrero, 11 sobre 10, porque todavía seguimos manejando este tipo de estructuras. El rojo con el blanco, un color bastante bastante corporativo por así decirlo eh, está esto relacionado con la cruz roja, el rojo con el blanco funciona muy bien, yo hubiera hecho un color un poquitito más rojo porque este, este color que está aquí no es tan rojo tiene ciertos pigmentos de negro que lo hace un rojo oscuro que no lo hace un rojo totalmente llamativo a la vista, pero igual de todas maneras funciona muy bien. Te voy dejando, eh, espero que me dejes tu me gusta, compartiendo. ¿Qué tal te pareció este video? Por favor, suscríbete a este canal. Recuerda que soy el profe Henry Pineda y seguimos compartiendo y seguimos cazando, mejor dicho, letreros. Estamos buscando donde hay errores tipográficos, errores ortográficos. ¡Wow! ¡Por Dios! ¡Por el amor de Dios! Bueno, vamos a aportar un poco más con la comunidad hispanoamericana para generar cada vez mejor contenido, eh, para que puedas trabajar muy bien en tu emprendimiento, en lo que tengas que hacer. Bueno, gracias por tenerte, gracias por mirarme aquí, cuídate mucho, chao, chao.